Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Como muestra de su voluntad integradora, la Corporación Capitalina creó en 2011 y con un carácter eminentemente transversal la Concejalía Delegada de Accesibilidad y Mantenimiento de la Red Viaria. Tras un diagnóstico sobre las necesidades detectadas en el municipio, esta área de gestión municipal comenzó su labor con la eliminación de barreras físicas ...y posteriormente con la eliminación de barreras psicosociales... ...a través de campañas de concienciación y sensibilización. Por un lado, ha acometido toda una serie de obras realizadas... ...para la supresión de barreras físicas... ...mejorando más de 7.000 metros cuadrados de calzada... ...y consiguiendo un corredor 100% accesible. Y, por otro lado, trabaja decididamente en la eliminación de barreras psicosociales realizando talleres y jornadas de sensibilización, además de sumarse a la campaña insular Unidos por una Gran Canaria Accesible. Por sus actuaciones realizadas en el área de eliminación de barreras físicas y psicosociales, en la que es todo un ejemplo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria recibe el premio Gran Canaria Accesible 2014.